Desde esta perspectiva de la interdependencia, de la vida en el centro, de, ¿no? de todos estos principios que configuran una ética ecosocial, una mirada diferente sobre el mundo y nosotros mismos, eh, tenemos que mirar qué podemos hacer en el tercer sector, ¿no? donde hay mucha gente sensibilizada, haciéndose preguntas, queriendo saber y, y, y cómo hacemos con esto, ¿no? Mm. ¿Qué, nos, ¿Qué nos pide esta situación tanto a nivel personal lo que podemos hacer desde nuestra particular situación como en nuestras intervenciones sociales, en nuestras organizaciones, en nuestros colectivos, en una dimensión que va más allá de lo meramente individual? Entonces, desde, desde todo esto que tú sabes, ¿no? Eh, ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Qué nos podemos plantear para sostener lo que esta visión ética necesita? ¿Qué procesos podemos poner en marcha en este sentido para un cambio estructural? Cuando hablo de, de ética social no, no sería una, una especie de, de algo sólido, ¿no? inamovible. Y es, una, es una ética, la entiendo como una ética dinámica, una ética que, que abarca otras éticas. ¿no? Abarcaría la, la ética de los de cuidados y del respeto a la vida... Eh, hablaría, aglutinaría también la ética de la justicia social, del bien común, eh, la ética de la sostenibilidad y sobre todo, sobre todo, eh, la ética de la acción. Tiene que ser una ética unida a la acción, ¿no? Y, y aquí es donde enlazamos un poco con la pregunta. ¿no? Cuando nos eh, situamos como personas ante, estas, eh, ante esta ética, esta, este crisol de, de otras éticas, se nos mezcla un poco qué es eso de, de, de lo personal, qué es lo político, ¿no? qué es lo que podemos hacer. ¿no? Yo creo que la actividad política es lo que ocurre cuando ciudadanos y ciudadanas se reúnen para debatir, discutir, eh, medidas políticas ¿no? sobre, sobre los bienes comunes, sobre la vida de, de las personas ¿no? en cuanto a habitantes de una ciudad o un pueblo. ¿no? Cuando hablamos política siempre nos quedamos con estos rifirrafes que, que aparecen en el Parlamento, etc. No, política con letras mayúsculas, ¿no? política aquella que, que venía de, de Grecia ¿no? con sus aquellas limitaciones, ¿no? pero bueno, que hablaba de eso, ¿no? de de los problemas, de, de intentar solucionar los problemas de los ciudadanos, de las personas que vivían en las, en las ciudades, ciudadanos y ciudadanas. ¿no? Político significa cuidar juntos a lo que nos concierne a todos, ¿no? Por tanto, lo personal y lo político van absolutamente íntimamente eh, unidos, ¿no? Hechos sencillos como el comprar, comprar en este sitio o comprar en el otro, ¿no? Nuestras eh, Para satisfacer nuestras eh, necesidades es un, es un hecho político, ¿no? O sea, eh, vivimos alrededor de un montón de multinacionales, transnacionales, entonces comprar... El pan en la panadería de aquí o en el hipermercado de, del otro lado, pues es absolutamente diferente no y es una acción política. ¿no? En el tercer sector me da hasta apuro no hablar de estas cosas porque doy por entendido que es que todas esas éticas y esa manera de vivir la cosa y ese compromiso no político y personal, o sea, se, se tiene, ¿no? Si no, no, no, no, no, no, no, paso no, para no, no, ese sector, no, Lo no, no, tomar partido, no, Frente a la realidad sociedad, a la realidad social, no, no, no, no, no, la explotación por el trabajo, no, la no, de no, no, de la la no, la la no, no, La no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en el no, no, estudiantes no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de, resolver conjuntamente problemas, de, desarrollar sentimientos, de ser responsables, en su mundo, en su destino, ¿no?, encaminando siempre hacia una acción militante, ¿no? Y, y en este sentido la respuesta siempre está en lo colectivo y en lo común, ¿no? Nosotros de, en la educación ambiental, que también nos pasa un poco esto, ¿no? Que no somos educadores ambientales de 9 de la mañana a 3 de la tarde, sino que pues es algo que, que la mochila ya la llevas todo el rato, ¿no? En la sociedad ahora mismo, con el ejemplo de antes, ¿no? Nos está diciendo, eh, no consumáis mucho, que no hay eh, mucha energía, no hay tal, ¿no? Pero a la vez eh, el sistema nos está diciendo que sí, ¿no? En esos eh, nos impulsan a hacer eh, ecogestos, ¿no? Los ecogestos es el... el el separar la basura, el llevarlas a su contenedor, ¿no? el intentar utilizar eh, más transporte público, ir andando a los sitios, etcétera, etcétera, ¿no? El no llevar la bolsa, la famosa bolsa de plástico del supermercado, está bien, pero no dejan de ser soluciones limitadas, soluciones muy limitadas. La respuesta, evidentemente, está en lo colectivo, ¿eh? en que esas personas se, se articulen recuperarlo, porque eso es una de las señas de identidad del, del ser humano, ¿no? Desde que apareció en, en el planeta. ¿no? Recuperar ese sentido de lo colectivo del bien común, volver a, re a recuperar el concepto ¿no? de, de bien común que casi está desaparecido. no ¿Cuáles son los bienes comunes a, a nosotros y a nosotras y al resto de seres vivos también? ¿no? Y, y bueno, y articulando desde lo colectivo ya se están haciendo muchas cosas. no Ya vemos cooperativas de trabajadores desde hace mucho tiempo, una cosa que igual hay que volver a, a replantearse, ¿no? Pero aparecen cooperativas de consumidores y consumidoras, ¿no? Ya nos juntamos para eh, comprar directamente a los productores ecologistas, ¿no? Eh, temas de mercado, temas de artesanía, temas de, de otras necesidades, ¿no? Eh, nos articulamos con eh, asociaciones para, para ayudar a, a, los, a las personas migrantes, ¿no? Nos asociamos, eh, nos asociamos eh, pues como personas ecologistas o ecosociales, o para hacer reflexiones común o para construcción de, de nuevas políticas. ¿no? Yo creo que, independientemente de la respuesta personal que hay que dar, la clave, la, la importante está en articular lo colectivo. Yo creo que a partir de ahí es donde se pueden hacer eh, los verdaderos cambios. no Y en, en estos procesos de lo colectivo, eh, aquí para el tercer sector viene una pregunta eh, bastante particular. ¿no? En, en el tercer sector estamos continuamente en contacto con digamos, los efectos de todo este proceso y las personas que se van quedando fuera. ¿no? Las personas que están en la exclusión, las personas vulnerables, sí. las que de alguna manera constituyen el resto de... Sí de este proceso de la sociedad. Eh, también nos tenemos que preguntar eh, ¿y qué pasa con estas personas? No? ¿Tienen también en ellas una responsabilidad en estos procesos? ¿Qué papel les toca? No? Las que consumen poco porque tienen poco que consumir, ¿no? las que no pueden ni siquiera contaminar porque se encuentran en una situación de, de, de dependencia radical o de carencia o de... ¿no? Todo esto que constituye, digamos, el, el objeto de atención del tercer sector pero también son personas ciudadanas, también son protagonistas de procesos, también tienen que formar parte de lo colectivo. ¿Cómo entramos a esto? Eh, tengo muy, muy clara la, la primera parte de la respuesta. La segunda quizás os, os, la, os, la, os la deje a vosotras. A mí me, me gusta ir al origen. Por eso cuando escribo algo siempre son súper largas las cosas, porque me gusta ir a los orígenes ¿no? de donde parten las cosas. ¿no? Y aquí lo mismo, responsabilidad. Es eh, nosotros ahí trabajamos la responsabilidad desde, el, eh, desde su raíz latina, ¿no? Responder es dar respuesta a algo. Es dar respuesta a algo, dar respuesta a un problema. ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las personas eh, tenemos la responsabilidad, ¿no? Tenemos, estamos rodeados de problemas personales o colectivos, y entonces, desde ese sentido, todas las personas eh, eh, tenemos eh, responsabilidad. Partiendo de, de eso, las necesidades, evidentemente, van a ser diferentes, ¿no? Unas personas tendrán que responder a todos los problemas que están creando, y otras personas que son cómplices, o las que somos cómplices, y otras personas tendrán que dar respuesta a esas necesidades que todavía no, no son capaces de cubrir. Entonces, eh, Responsabilidades, eh, sí, ¿no? Pero responsabilidades diferenciadas. ¿Mm? No es lo mismo en la responsabilidad del presidente de Exxon, una eh, multinacional del petróleo, que la de la niña que se está limpiando los dientes en casa y deja el grifo abierto. O sea, responsabilidades sí, pero, pero diferenciadas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la clave, la clave en los sectores, eh, me voy a atrever a la segunda parte la clave en los sectores estos es el empoderamiento no para poder eh, dar eh, para poder ser responsable no para poder dar esa responsabilidad, yo creo que la clave es, es el empoderamiento, ¿no? estoy imaginando a, a programas que estamos haciendo y qué es esto, ¿no? Yo creo que la, eh, las claves del empoderamiento, así como las dificultades de, de su desarrollo, se concentran en cómo convencer a las personas noroccidentales de que se puede vivir bien, dignamente, sin consumir tantos bienes energéticos, minerales o biológicos, aunque se pueda perder cierto grado de comodidad, ¿no? pero que este esfuerzo es total y absolutamente necesario para construir una sociedad más justa, más ecológica, más equitativa y más solidaria. ¿no? En este sentido, la, la educación ambiental, que es en mi campo, ¿no? apuesta por la construcción de comunidad y de poder comunitario. ¿no? Es necesario adoptar a la sociedad de una infraestructura que permita desplegar... Eh, activismo y acción comunitaria crear colectivos de ciertas eh, de personas, redes redes de redes, redes de grupos ¿no? sea tanto para trabajar en cuestiones eh, específicas o cuestiones eh, puntuales eh, como para abordar las grandes necesidades globales que, que afectan a las comunidades o, o al planeta en general ¿no? necesitamos empoderar necesitamos empoderar a, a las personas que no deja de ser enseñar abrir espacios eh, para que sepan como, eh, eh, cu cuáles son sus mecanismos, sus posibilidades de participación dentro de la sociedad. ¿no? Y en ese sentido, una vez que ya los conozcan, pues, bueno, promover esa acción eh, transformadora, acción, eh, responsabilidad sí, pero comunitaria, ¿m? a fin de desenmascarar y de denunciar las prácticas no éticas y no sostenibles del actual modelo y exigir que quien, hace, quien lo hace mal, que lo haga bien. Gracias por el apunte, porque en esto sí no tocamos algo que es central en el tercer sector. El proceso de, del empoderamiento y de lo colectivo está en, en, en todas las prácticas que se llevan a cabo desde este Ajá. sector. Y, y qué bueno poder recordarnoslo como, como algo en lo que ya estamos, pero con, con tanta posibilidad y con tanta necesidad que tenemos ¿no? de, de seguir por ahí y que es aplicable a cualquiera de nuestras actividades y dimensiones, ¿no? Quisiera ya ir un poquito a, a algo un poco más personal, ¿no? Desde ti que en lo que tú estás en este proceso en el que te comprometes con todo esto, ¿qué es lo más eh, lo que te resulta más difícil y también qué es lo que te resulta más motivador de estar comprometido mm. con la ética ecosocial? Pues seguramente eh, lo más motivador es que es difícil. <risa> Porque eh, sí, si llega a ser eh, fácil ¿no? preparar el café de la mañana, pues eh, no tendría elementos motivadores, ¿no? pero es, es, es difícil, es muy complejo. ¿no? Yo suelo decirte, trabajamos en, en la escuela, trabajamos en el aula y trabajamos la, el consumo sostenible, trabajamos una alimentación eh, equilibrada, sana. Trabajamos la, la cooperación y cuando salen nuestros chicos y chicas salen a la calle pues se encuentran justo todo lo contrario, ¿no? El fast food, la comida rápida, el, la competitividad, ¿no? A ver quién es el más, quién es el mejor, quién es eh, la mejor. Eh, siempre luchando a, a contracorriente, ¿no? Trabajamos estos proyectos de educación ambiental, siempre buscamos al final que haya. Que, es, que acabe en una acción, ¿no? una acción eh, posiblemente transformadora, compromiso, ¿no?, por parte de, de quien participa. Y la semana pasada estuvimos eh, con una clase en la que había eh, chicos que trabajaban en el caserío, que eran forestalistas, que se preocupaban de las plantaciones de, de pinos, de, les gustaba la caza, etc., ¿no?, así extrovertidos y que se comían el mundo y que lo sabían todo, ¿no?, y entonces eh, a, a lo largo de un proceso estuvimos dos horas, ¿no? pero a la hora y media ya eh, esas dos personas estaban, se habían hecho más pequeñas, se escondían detrás de, de la capucha, ya no participaban tanto, ¿no? Y dices, hemos creado, ¿no? Hemos creado conflicto cognitivo, conflicto ético. Y entonces eso es cuando tocas, ¿no? Eso es un momento súper bonito, ¿no? Tocas la, la educación ambiental con las manos, ¿no? Entonces, ¿no? Hay un proyecto que se comentaba antes, ¿no? De Brasil, ¿no? Que es lo, lo que se llama la Conferencia Internacional de Jóvenes Cuidemos el Planeta, ¿no? Brasil la había celebrado ya en 2003, 2006, en 2009 y cuando hace en 2009 pues eh, invitan a observadores extranjeros a a observar el proceso y les dicen esto que tenéis entre manos, es una bomba y tenéis que abrirlo. ¿no? Entonces convocan una conferencia internacional de jóvenes en 2010 en, en Brasilia. Fueron 76 países. Aquí fue muy personal la historia y logramos llevar en un primer momento eh, ocho, ocho jóvenes ahí a Brasil. Y luego es un proceso que, aunque costó mucho al principio, los mismos, los mismos docentes nos decían que, que decían, sí, ha costado mucho, no entendíamos nada, nosotros tampoco. Pero que luego vieron que había, había sido, dice, lo que han vivido los chicos y chicas ha sido espectacular. Entonces lo hacemos todos los años, no todos los años. Es un proceso que, que se hace en la escuela: se hace una conferencia a nivel escolar, se hace una conferencia a nivel eh, autonómico, luego pasa a nivel estatal, luego a nivel europeo, a nivel internacional. Es muy freidiano, ¿no? Es con los principios así de, de Pablo Freire ¿no? joven aprende con joven serían los tres principios, joven aprende con joven una generación aprende con otra y un principio democrático es que es joven elige a joven, porque al pasar de un nivel a otro quienes van son los representantes elegidos democráticamente entre, entre el grupo de, anterior. ¿no? Y así se van colocando las experiencias eh, de eso. La palabra clave es responsabilidad y acción. Y tiene una dimensión política que otras veces, que otros programas de educación ambiental pues no llegaban. Dimensión política en este caso con las administraciones políticas. ¿no? Se interpela a las autoridades bien sea de los municipios, bien sea de las autonomías, bien sea del Parlamento Europeo, es cuando hacemos aquí en Europa, diciendo cuáles son las responsabilidades que adquieren los jóvenes y las jóvenes y cuáles son las demandas que hacen ¿no? para que las cosas cambien a las autoridades. Las experiencias son brutales. Da gusto además oírles cuando han pasado unos años y esos representantes recuerdan aquella experiencia o tal, ¿no? Y es realmente emocionante pues, los cambios que hemos eh, podido eh, realizar en las personas y, y además es muy de, de, de piel ¿no? Muy, <ríe> muy esto. Entonces, eh, yo soy una de las personas que eh, más eh, ilusionada porque he visto eh, el cambio. Eh, lo he tocado con las manos, ¿no? Se pueden hacer eh, eh, proyectos que son humildes o que puedan ser más eh, exagerados. Que, que llegan que llegan al, al corazón de, de y, a la, y a la mente no de, de las personas de sobre todo en, este, en mi caso de las personas jóvenes y que les has enganchado para, para toda la vida me, me, me impacta esta imagen no de dos chavales que parece que se van a comer el mundo sí. como estamos en nuestro mundo antropocentrista, no sí. y de pronto se hacen decía se hacen más pequeños no sí. Y sin embargo, cuando nos juntamos muchos pequeños, aparece exacto, algo grande, ¿no? Exacto. Me, me sí, quiero Similar con más pequeños, eh, cuando estaba en el centro de su carreta que he citado anteriormente, ¿no? Era un grupo de, de Carranza, es que no lo voy a olvidar en la vida, ¿no? Y cuando terminamos el proceso, al final era, pues acabas una especie de diacálogo, ¿no? Pues compromisos que hacemos, tal. Pues bueno, era fácil decir, pues lucharme eh, en vez de bañarme. O estas cosas típicas, ¿no? Que puedes hacer con... con con chicos y chicas de primaria, ¿no? Y, y salió una que era no cazar, claro, pues era fácil, no cazar. Y había un chaval majísimo que había estado toda la, la semana muy participativo, muy creativo, muy esto. Claro, se sentía también como hacíamos muchas salidas al medio, se sentía como pez en el agua, ¿no? A, vamos a firmar los compromisos, ¿Quiénes firman y tal? Ah, pues yo. Y salían allí a firmar y él estaba allí dándose vueltas, dándose cabezazos con la pared. Y, y al final preguntamos ¿qué sales y tal? Y dice joder, es que a ver, yo quiero firmar, pero es que todas las tardes, cuando salgo a las 5 de, de la escuela, voy con mi tío a cazar y ese es el momento más feliz de mi vida. Dice, no puedo firmar eso. Y él mismo decía, él mismo añade, dice, puedo firmar que tres días no voy a salir, que día sí, día no. Y dices, ostras, ¿no? Lo has hecho, lo vas a seguir, ¿no? Pero ya le has creado ahí un conflicto y el, el chaval ha visto otras cosas, otro mundo, ¿no? Y, y dices, quizás de todos los que firmaron, a nadie se le haya generado ese, esa historia, pero precisamente al más implicado eh, lo logramos, ¿no? Se pueden hacer cosas, está clarísimo. Las estáis haciendo y os animo a seguir haciéndolas, evidentemente. Pues muchísimas gracias, José Manu, por, por darnos luz por ayudarnos a entender eh, lo que está pasando con esto y, y por animarnos a mantener la ilusión, por hacer estos cambios que son pequeños y son grandes al mismo tiempo y que nos sirven para que el mundo, ¿no? Sé que tienes ahora ahí detrás, siga siendo un espacio lleno de vida. Exacto, exacto. Muy bien, muchísimas gracias por, por la oportunidad y de contar las reflexiones que, que llevamos haciendo estos últimos años. Y, y genial, mucho ánimo y mucha firma que tarea nos falta.